A todos bienvenidos a un nuevo video de Mellycat de datos curiosos sin más preámbulos comencemos la letra e es la más usada en el idioma español por eso agregamos una estadística de las letras más usadas hay más de 5 billones de usuarios conectados a internet en todo el mundo pasamos nuestra vida 30 años parados 17 años sentados y 23 años durmiendo cuando tu hígado, intestinos y cerebro se encuentran invadidos por toxinas, estás más propenso a sufrir de depresiones frecuentes. Oxxo abrió su primera tienda en 1978 en la ciudad de Monterrey y fue creado por Cervecería Cuauhtémoc. Su logo original era de un carrito de supermercado, pero se cambió tres veces hasta el que conocemos en la actualidad. En estos momentos hay más de 220 millones de casos de COVID en todo el mundo ten es la serie más vista de netflix con 83 millones de espectadores hace 41 años fue emitido el último episodio del chavo del 8 uno de los beneficios de la hieloterapia es reafirmar la piel para evitar la flacidez de tu cuerpo y esos signos de envejecimiento en el rostro en el mundo se consumen aproximadamente 3 billones de agua al año. En enero de 2020, la administración de Tinder habilitó un botón de pánico y tecnología anti catfishing para mejorar la seguridad de los usuarios estadounidenses, que estas funciones se supone que deberían estar disponibles a nivel mundial, ya que si algo sale mal en una cita, un usuario puede presionar un botón de pánico, transmitir datos de ubicación precisos y llamar a los servicios de emergencia. Existen 46 tipos de razas de gatos. El código napoleónico fue el primer y más importante código civil de todo el mundo. Actualmente se encuentran vivas 9 personas en la lista de las 100 personas más longevas del mundo y son mujeres. Una de ellas es Tanaka con 118 años actualmente. El consumo del alcohol disminuye nuestra capacidad para identificar si nuestros celos son racionales o no. Al mismo tiempo que se intensifica la emoción, los celos y el alcohol pueden ser una mezcla explosiva nada recomendable. En el año 1958 surgió el primer audífono moderno. Fue por John Cus, el que luego se convertiría en el manager y fundador de la empresa de audífonos Cus. Un estudio realizado por una resonancia magnética reveló que las decepciones amorosas duelen como una quemadura, ya que las mismas redes cerebrales que se activan cuando sufres una quemadura leve se encienden cuando pasas por un rechazo amoroso. El cuerpo humano puede soportar tanto la sed como el hambre, pero no tolera la falta de sueño de cada persona. Cuando fumas la piel entra en contacto con el humo y reduce drásticamente el flujo sanguíneo en los vasos provocando que el colágeno producido naturalmente se vuelva seco, débil y muera. En pocas palabras tu piel puede decolorarse y secarse si lo haces con regularidad. Una acumulación excesiva de toxinas puede mantenerte despierto toda la noche. Si en vez de dormir te la pasas dando vueltas, tu cuerpo necesita desintoxicarse cuanto antes. Debido a la sobrepoblación en grandes ciudades de Corea del Sur, gran parte de los coreanos viven en apartamentos, incluso en espacios de 3 a 4 metros, debido a la vida tan costosa que es vivir ahí, llamados Washiwon o washi -tel. Los teléfonos móviles usan radiación electromagnética en el rango de los microondas de 450 a 3,800 MHz en la telefonía 4G y anteriores y 24 a 80 GHz en la telefonía 5G. La depresión puede matar en menos tiempo que el cáncer según estudios. Han pasado 21 años desde que Bob Esponja cantó la pizza de Don Cangrejo. La infección bucal puede aumentar los niveles de azúcar en sangre y viceversa. Las personas con problemas de sobrepeso o diabetes tienen tres veces más probabilidad de sufrir alguna enfermedad periodontal. Existen dos tipos de grasa, el tejido adiposo blanco que es el que almacena todas las energías blancas y el marrón que es el que almacena la grasa buena y que gracias a ella se mantienen nuestros cuerpos calientes al nacer, así como los osos u otros animales cuando hibernan. Un equipo de investigadores de Japón ha batido el récord del mundo en conexión a internet más rápida por cable en 319 terabytes por segundo, el doble de lo conseguido el año pasado. Uno de los mayores problemas que a dormir boca abajo, es que en el cuello se genere una hernia discal, que estas se producen cuando uno de los discos gelatinosos entre vértebras se rompe. Los seres humanos con pigmentación de piel oscura tienen una piel naturalmente rica en melanina, especialmente eumelanina y tienen muchos melanosomas que brindan una protección superior contra los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. El déficit de sueño incrementa las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular, por lo que los adultos que suelen descansar menos de 6 horas tienen hasta un 400% de riesgo de presentar la sintomatología propia del accidente cerebrovascular. La semilla de chía aporta un buen nivel de fibra soluble, el cual te mantendrá en mejor estado la flora intestinal. El ajo tiene propiedades como la alicina, el ajo N y los tiosilfunatos, que son antitumorales, antiparasitarias y antifúngicas. La carne de mandril se considera un manjar en el oeste de África. Y es parte de un comercio en crecimiento Con toneladas de carnes de animales silvestres introducidas de contrabando en el oeste de Europa a diario Muchas personas tienen extrasistoles, pero no todo el mundo las nota Suelen ser benignas y si no hay alteraciones cardíacas de base, no suelen requerir un tratamiento específico Si llegaste al final de este video, deja tu like y tu comentario si quieres más videos de datos curiosos